Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Con la metáfora de la vida y los sarmientos, Jesús invitaba a permanecer en Él para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema, pero avanzando cíclicamente y concretando en qué consiste este permanecer en Cristo. Se trata de permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Se establece una misteriosa y admirable relación triple. La fuente de todo es el Padre. El Padre ama a Jesús, Jesús a su vez ama a los discípulos, y estos deben amar a Jesús y permanecer en su amor cumpliendo sus mandamientos, lo mismo que Jesús permanece en el amor al Padre cumpliendo su voluntad. Y esto lleva a la alegría plena. Dice Jesús que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena, es decir, perfecta. La alegría brota del amor y de la fidelidad con que se guardan en la vida concreta las leyes del amor. Jesús quiere que su plena alegría esté en los discípulos. Uno de los frutos más característicos de la Pascua debe ser alegría, y es la que Cristo quiere para los suyos. Es la misma alegría que llena el corazón de Jesús, porque se siente amado por el Padre, cuya voluntad está cumpliendo, aunque no sea nada fácil, para la salvación del mundo. Ahora nos quiere comunicar esta alegría a nosotros. Esta alegría la sentiremos en la medida en que permanecemos en el amor a Jesús, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo su estilo de vida. Es como la alegría de los amigos, o de los esposos, que muchas veces supone renuncias y sacrificios, o la alegría de una mujer que da a luz, lo hace con el dolor, pero siente una alegría insuperable por haber traído una nueva vida al mundo. Uno de los conceptos que tendríamos que cambiar en nuestra vida es la que los mandamientos que Dios nos ha dado limiten y guardan nuestra libertad. En el pasaje que hemos leído hoy, escuchamos como Jesús dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Es decir, la alegría y la felicidad plena la podemos alcanzar solo si cumplimos los mandamientos. Y así, por ejemplo, cuando Dios dice, no robarás, lo que está buscando es evitar todos los daños que el robo trae para nosotros y para nuestro prójimo. De tal manera que cuando le hacemos caso y obedecemos sus mandamientos, Estamos construyendo nuestra felicidad y nuestra paz interior, de la misma manera que nuestros padres nos cuidan advirtiéndonos de los peligros, advertencias que en ocasiones se convierten en prohibiciones y con ello nos muestran que nos aman. Así Dios también, al habernos dado los mandamientos, nos ha mostrado que nos ama. Mostrémosle ahora que nosotros le amemos obedeciendo. La alegría no se impone ni se ordena, la alegría se contagia. El que la tiene la transmite a quien convive con él, como el que está amargado o resentido, contagia también su amargura y resentimiento. Jesús quiere que los cristianos seamos de tal manera y vivamos de tal forma que contagiemos nuestra alegría, felicidad hasta el colmo. La Pascua que estamos celebrando nos hará crecer en alegría si la celebramos no meramente como una conmemoración histórica, sino como una sintonía con el amor y la fidelidad del resucitado. Entonces podremos cantar aleluyas, no solo con los labios, sino desde dentro de nuestra vida. Que el Señor los bendiga.